¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta linda oportunidad les he traído a estos lindos cachorritos, que son cuatro. Bueno, por aquí tenemos primero al machito, que es de color negro. ¡Saludos, Charly! Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¡Bienvenidos a un video más! Espero que les guste mucho. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Bueno, me voy. Chao. Bueno, ahora vamos a presentar al segundo perrito. Ella es Sol, sí, después puse de Sol porque siempre mueve su colita y está muy, muy feliz. ¡Saluda Sol! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Espero que les guste mucho. No olviden de suscribirse, darle like y comentar. Bueno, ahora vamos a presentar a la tercer perrita. Ella se llama Rosy. Ella es la cachorrita de la princesa Kimberly Porque se la regalamos Saluda Rosy Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más Ah, tengo hambre Espero que les gusten mucho Estos lindos videos Y que nosotros también les gustemos mucho Si les gustó este video con nosotros Los cuatro cachorritos No olviden de dejar su comentario Y darnos un like Chao. Ahora voy a presentar la última cacharrita. Ella es la princesa Celestia, sí, porque a mí me encanta Mucho ver a Y es por eso que le puse Celestia Ay, tiene hambre, tiene hambre Piensa que hace su besito Ay, me muerde, oh, mi dedo, mi dedo No te lo comas Ay, <ríe> Bueno, ella es Ay, miren, el, el machito es muy travieso. Ella es la princesa Celestia y me encanta Mucho, mucho, porque siempre es muy Comelona y tiene mucha mar. Hola, Celestia. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hoy oh, me voy? Chicos, esto fue todo por hoy Muchas gracias por acompañarnos en este lindo video No olviden de regalarnos un like Suscribirse y comentar Nos despedimos de ustedes Los cuatro cachorritos Celestia Sol, Rosy Y Charlie, chao chicos